hola señoritas y señoritos bienvenidos vamos a ver cómo añadir el inicio avanzado al menú contextual de windows 10 vamos a esta web desde el enlace que dejaré en la descripción del vídeo clic ahí para descargar lo instaláis no tiene virus ni publicidad y por supuesto es gratis en el buscador, escribir options. Escogéis la última de la lista. La que pone Advanced Startup Options. Ya solo queda marcar la casilla. Muy fácil, ¿verdad? Vamos a comprobar que ya lo tenemos. Pues creo que soy el único que lo enseña en YouTube. Así que dame un like. Y si tienes alguna duda, pregunta. Un saludo y chao.